con el filtro Joder, si das puto miedo. Muy buenas, bienvenidos al canal de Coquinas Urbex. Hoy eh, hemos venido en medio de la noche a comernos unas hamburguesas en un banco. Hemos venido a la barranca, vamos a entrar y si hay gente pues no sé, les daremos unas patadas en los huevos y nos marcharemos haciendo volteretas. <risa> Tócate un poco el muñeco. <risa> eso es, eso es, eso es. Bueno, no creo que haya que presentar a quien tengo aquí a mi izquierda. porque seguro que le conocéis. O sea, estoy ahí con Colors. Bueno, estabas en los Destroyers, ¿no? Y todo eso. Hola, soy Colors, un chico muy dulce. Y para demostrarlo, voy a comerme todo este tarro de chucherías. ¿Qué ha sido de ti después de... ¿Qué este ha sido tiempo? de mí? ¿Qué ha sido? Pues nada, me, me he vuelto una persona normal. Persona normal. <ríe> he trabajado, he estudiado. Hay vida después de YouTube. Hay vida después de YouTube. YouTube. Hay mucha. Fue como una época que, que a todo el mundo le, le marcó bastante. Y yo lo recuerdo eso, como una, una etapa en YouTube que fue bastante, bastante divertida. Pero también fue como un poco efímera, ¿no? Porque vino... ¿Y tal cual vino una... se fue? Quizás pues esto dentro de, de un año pues se haya otra moda pasajera y nadie vea este tipo de vídeos, quién sabe pero bueno, hay que ser un poco optimista y de momento yo, bueno, las cosas hay que hacerlas porque a uno le gusten eso es, esa es la clave no por las modas ni nada <risa> esa es la clave bueno, me he traído esta calabaza que he comprado esta mañana la primera yo creo que voy a hacer esto de, de la calabaza y no sé qué tal me va a salir, yo creo que me va a salir una puta mierda pero bueno Gorrita fuera. Bien. No has traído cuchara, ¿verdad? No. no. No. Qué mal, tío. Vale, o sea. ¿Tienes guantes de látex tampoco? Eh? Tampoco. A mí no Por me importa qué. meter la mano, ¿eh? Asqueroso. No, tío, <risa> mono un huevo. Lo que pasa es que, como que se... lo tiro aquí, ¿no? Sí, esto es orgánico. Esto. Saldrán aquí calabazas. Pues. Los <risa> Igual. Sí, tiene el no. rotulador y mira. No. Seguro que pasa alguien por aquí que está en el rotulador. Es que ha sido no esto como súper improvisado y todo. Y no, no me he traído cuchara, no me he traído rotulador ni tengo una idea de cómo hacer el dibujo. Pero bueno, yo voy a pinchar. Si tú haces aquí un triángulo con el pico hacia arriba, la calabaza está contenta. O sea, la facción es de estar contenta. ¿Tú quieres una calabaza enfadada? Enfadada, sí. Coño, <risa> <Oye, risa> es Halloween que estar enfadada. Yo creo que ha quedado guay, ¿no? Para ser no, la bueno. primera que la basta, que mi vida. Vamos a, a dejar aquí como un pequeño escenario con. como si fuera un ritual. Porque está viniendo gente. Y a ver, mito la, la bolsa. Estamos cocinando un plato delicioso a base de vela y calabaza tostada. Está en su punto. Está, Está deliciosa. Si queréis probarla, compra un SMS al 3310 y recibiréis la ubicación justamente a las primeras personas que creemos que van a subir aquí tenemos ya preparado aquí lo que es la calabaza con las velas bueno a ver si se echan unas risas hostia, <risa> Esto sí que viene de acero, focazo ¿Qué ¿Qué he ¿Eh, visto <risa> <risa> hostia de foco que tenéis <risa> <risa> coño <risa> <risa> Todo. ¿Qué te Dios, que dio un pedazo a poco! <risa> ¡Hostia! <La tinepsia. risa> Así por preguntar, ¿no? ¿No estaréis haciendo un vídeo, no? ¿De Urbex? No Ah, vale vamos a escondernos ya porque o sea ahora sí que se escucha un huevo de gente fuera o sea como no entrará a nadie ya es para morirse de risa o sea, o sea tiene que entrar ya gente sí o sí así que vamos a escondernos pero hay mucha gente eh sí, suena un, de gente. un huevo de gente echamos a cachar escondidos pero esto que es. Ay, ah, que nos está tirando Mira, creo que... ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Apaga, apaga! Mira, peñas que hay aquí. ¡Hostia, qué susto! La puta madre. Chicos, pues al final o sea, pensamos que no iba a venir nadie y esto se ha animado de una forma increíble. O sea, esto ya parece como quien viene aquí de botellona con sus amigos y de ser nada, pues ahora somos como joder 15 o así. Y la cosa es que fuera, pues, o sea, lo que es la calle también hay mucha más gente, como cinco personas más. Así que, hostia, sí que hay vida por aquí. Son las 4, que en realidad tendrían que ser las 5 por el cambio horario Y hostia, hay un huevo de gente ya aquí ¿Pero y qué hacéis aquí? No, ya ah, pasa el tiempo pasado, Urbex ¿Que no Ah, pasa tiempo noches, sí. Pero venís súper preparados Urbex Sí Uy, pues como se ve. Sí, es que nosotros venimos no sabemos, ¿Eres más preparado que... Hombre, que no venimos tenés. de paseo tampoco, ¿sabes? Pero vais a dormir aquí, ¿no? No, no, no. Ah. Eso se supone que es que han puesto ahí como una línea de harina para que... En teoría sí, viene un fantasma que salga ahí la pisada Pero como decía, no es nada práctico, porque o sea, la probabilidad de que un fantasma pisa aquí es mínima ya que es más probable que pase así, sin tocar Está manchada Y si Parece. es un fantasma no pesa, como ya va a dejar de... Claro, claro No sé, es como... un fantasma con nadie es que... Demasiado fácil de pasar O sea, había justamente cuando estamos arriba había gente que estaba corriendo porque había un toro. Así que bueno, vamos a bajar ahora y a ver sí, si lo encontramos, ¿no? ¿no? Debe ser. Espero que no. <risa> espero no encontrarlo. O sea, tío, pues yo quiero. Yo quiero verlo. Sí, pero de lejos, así con la linterna. Bueno, me despido de mi creación. Así que ponedme en comentarios cómo llamaréis a este ser. Justamente por abajo. Yo creo que ya nos vamos a ir para casa porque ya es tarde. Hemos estado haciendo aquí un poco ya el tonto. Pero yo qué sé, parece ser que los sábados sí que hay vida aquí en la barranca. Y pero venían como arreglados y todo, tío. Sí, venían de... Allá había algunos que, sobre todo las chicas, venían... Sí, o sea, de le faltaba fiesta. llevar tacones. Sí, sí. A lo mejor yo, yo creo que no llevaban ¿Alguna? tacones. Sí, pues, uh -huh. ¿llevaba alguna tacona? ¿No? ¿No? no. Bueno, pues casi. Casi. Sandalias. ¿Habrá más exploraciones urbanas? Sí por, sí, por supuesto Así que nada, nos vemos chicos Hasta luego Esta es la razón número 31 por la que no puedo tener hijos Hace mucho frío y Galleta ha venido desde Huelva Para lanzarme una pelota de tenis a los huevos No me va a aplicar nada ping, pong! <risa> ¡Joder! <risa> Está bien, claro.